Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde Pero ahora está Arroba Joven con ella, con su conductora de lujo Arroba Joven con Laura Domínguez, a quien le damos la bienvenida a la tarde de la radio Hola Lauri, ¿cómo va? Buenas tardes Karina, ¿cómo está? ¿Cómo está Franco que lo tenemos ahí? ¿Todo bien Karin? Todo bien, bueno Lauri, te dejo con tu invitado, buen programa Gracias bueno, antes que todo te voy a decir, Franco, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿todo bien? Buenas tardes Laura, sí, todo bien, gracias por, por haberme invitado, muy contento de estar acá Bueno, Frankie, primero te voy a, yo te digo Frankie porque te conozco de, de, de sí. las idas a taekwondo de mi hijo sí. Así que te voy a presentar como Franco Villa, primer dan, de... vos decime si me equivoco, ¿eh? primer sí. dan de taekwondo Aparte de eso, técnico, electromecánico y técnico en desarrollo software. Sí, así Tal es. cual es así, ¿no es cierto? Tenemos de todo con Franco. Es un joven pinamarense. Bueno, primero voy a empezar, Franco, acá en el programa Arroba Joven, que me cuentes un poquito de lo que es el deporte. Y después vamos a la segunda parte que también es interesante. Primero contame, eh, bueno, como dije recién, Franco... Es un referente para mí porque, y para Tiago, mi hijo, porque siempre lo encontrábamos en Taekwondo con los peques. Y decime vos, ¿a qué edad empezaste a practicar este deporte? Yo, bueno, empecé Taekwondo a los seis años, sí, a los seis años, desde que empecé la primaria, sí, por Ajá. bueno por temas de, de que los chicos son medio salvajes y, bueno, le hacen bullying al que es más gordito, al que es más petizo, al más alto, al flaquito porque es flaquito. Entonces, bueno, como pasó un extremo de, de que llegó a contacto físico y las profesoras no hacían mucho por, por ayudarme, mi mamá quiso que aprendiera a defenderme de alguna forma. Y bueno, al final terminó siendo todo lo contrario. En vez de enseñarme a defenderme, aprendí a defenderme y aprendí a controlarme y a no darle importancia a esa gente. Mira, qué bueno eso, ¿no? Que, que haya salido por esa necesidad de, de, de que te haya pasado el tema de bullying, que no quiero entrar no, no. en esa situación justamente pero qué, qué lindo que hayas encontrado en el deporte, en taekwondo, que es un tema de defensa personal, más que nada defensa personal, pero mucha disciplina, ¿no? Mucha disciplina, mucho respeto y muchos valores que no se enseñan en la escuela, que deberían enseñar si no se enseñan, y que dentro de, del doyang, del área de entrenamiento, se, se, se vive y se enseña desde que son muy chiquitos, si vos, bueno, lo has visto, si entras en... A donde están entrando los chicos, habla el maestro y todos callados y quietos, y eso en una escuela ya no lo ves, ese respeto hacia el adulto, hacia el instructor, ya no lo ves, y es un deporte que bueno, fomenta esos valores que ya se están perdiendo en esta época. Franco, tu profe, ¿quién fue? ¿Siempre fue Hernán? Siempre fue Hernán Brola, desde que soy chiquitito, desde los seis años. Desde los seis años Hernán, un capo, sí. yo lo amo como profesor. Eh, Hernán, eh, digo, perdón <risa> Franquito, has competido ¿no es cierto con taekwondo? Sí, competí desde desde los 9, 10 años eh, empecé a competir y bueno, no paré, llegué a la selección nacional juvenil, eh, peleé incluso un abierto mundial para el país eh, después nada, cuando llegué a tener 18 años tomé la decisión de dejar de pelear a, nivel, a ese nivel competitivo porque decidí estudiar y bueno me pasó factura el hecho de, de haber estado tanto tiempo entrenando a alto nivel. Y bueno, empecé a. Lo que le pasa a todo deportista cuando se empieza a retirar, que empieza a engordar, que empieza a perder estado físico. Pero bueno, ahí ahora transmito mis enseñanzas y mis, experien mis experiencias a los chicos, que es lo que yo los veo competir y me veo a mí mismo. Y me encanta enseñarles y me encanta verlos crecer. Está buenísimo, está buenísimo lo que estás transmitiendo, sobre todo con este nivel de. O sea, con esta este deporte que es el taekwondo, que, que sí que es verdad, soy consciente y lo vemos siempre, que es un tema de defensa y sobre todo, siempre destaco en Hernán y en ustedes el grupo de gente que tiene Hernán, sos una parte de ellos, eh, es excelente sí. eh, los, valores, los valores que le inculcan a los chicos, no el respeto, eh, el, el incentivo, el llevarlos a practicar y que no compitan. Eh, La cultura del trabajo. Eh, ¿Cómo se le...? ¿Cómo? la cultura del trabajo que aprenden también es muy importante. Porque cultura del trabajo. Porque te... antes de un examen, su hijo habrá estado practicando en su casa toda la semana antes de un examen, sí. practicando las formas, practicando cómo hacer este movimiento, cómo hacer el otro, y hoy es un cinturón que, que, que logra, en base a su trabajo, a su esfuerzo. Mañana es un trabajo, es una carrera, hoy, hoy es un cinturón, es un avance, el cinturón es simbólico. Pero para ellos la enseñanza es mucho más profunda, porque desde chiquito aprenden a que si quieren algo que realmente desean, tienen que esforzarse y trabajar para conseguirlo. Esforzarse ellos. Buenas palabras que dijiste. Eso se lo voy a mostrar a Tiago, que hoy me va a estar escuchando, o seguro que me está escuchando. Esforzarse <risa> por lo que se desea para tenerlo. Siempre. ¿Y Cinturón Siempre. Negro a qué edad fuiste? O sea, ¿Cinturón Negro es primer dan ya. Primer dan, sí. Primer, a los 17 años. 17. Dieci sí. 17 años, buenísimo. 17. Sí, sí, y ya a partir de ahora estás pasiones. enseñando, perdón. Sí, sí, sí, sí. ya no seguí rindiendo por un tema de que estoy muy enfocado en lo que es mi trabajo y mi carrera, que culminé este año, pero igual ahora estoy con el trabajo. No, no puedo darle el tiempo que, que se merece realmente, porque yo siempre lo digo, a mí me crió el taekwondo y mi familia. Qué lindo lo que decís, ¿Ves? fantástico. A mí me enseñó a, vivir, a ser una persona, me enseñó y a tener los valores que hoy tengo y que, que desde chico me fue muy importante eh, el hecho también de, super, de superar la adversidad sí, claro, eh, eso un competidor a decir. eso le pasa mucho, a mí me pasó que cuando empecé a competir, no gané una pelea hasta dos años y medio después de empezar a competir y era Amén. muy frustrante y Hernán siempre estuvo atrás mío diciéndome que cada vez que yo me equivocaba tenía que aprender de los mis errores y mejorar, y mejorar hasta que un día gané y empecé a ganar y no paré más hasta llegar a la selección nacional, imagínese Qué bueno esto que transmitís también de que no la primera es la que tenés que ganar, ¿no? que no vamos a no, competir, tenemos que ganar la primera, tenemos que aprender de nuestros propios errores, ¿no es cierto? Y qué importante es que esté el profe, ya te digo, tengo mucha admiración por Hernán, ahí atrás, sosteniendo y conteniendo a esa frustración que vos tenías, más el bullying que supuestamente vos venías sí. sufriendo, entonces, sí, que esto sí. te abra y te sirva para tantas cosas. La verdad que me estás transmitiendo algo a mí, y realmente a todos los que nos están escuchando con el tema de, del deporte, todo lo que ayuda. Te lo reagradezco sí, claro, desde sí. ya. Bueno, no, no, nada que agradecer, es que es la, es la verdad, es que yo lo veo en los chicos, como crecen los chicos que, que salieron de ese gimnasio, de, de esa enseñanza, que hoy son personas de bien, son todos chicos de estudio, están todos estudiando, algunos ya son profesionales. Eh, no son malas personas, no están, no están desviados para hacia ningún lado, y no es que tampoco hayan sido estrictos ni nada, nos enseñaron a, a ser personas, como te digo, a llegar a hacer ese, ese deporte forma a los niños, los hace adultos responsables y honestos. Qué bueno. Y, y Franco, saben autosuperarse. Franco, eh, autosuperarse, qué linda esa palabra. Eh, Franco, eh, ¿cuántas horas te llevaba de entrenamiento, taekwondo, para poder ir a competir? Y para depende del nivel, cuando competía a nivel provincial solamente, eh, entrenaba las tres veces por semana, normal, el doble turno a veces, que incluso cuando tenía la edad acorde para estar entre los dos turnos, entre los niños y los grandes, entrenaba los dos turnos, ya después no, ya después solamente en el turno de los adultos. Y bueno, cuando llegué a Alta Competencia, todo el equipo igual, todo el equipo de competencia estaba muy enfocado en llegar lejos. Es más, hubo dos compañeros, Manuel Aluján y Julián Martínez, que incluso viajaron con la selección nacional a jugar los Juegos Panamericanos, eh, todo afuera, México, fueron ellos. Eh, ese equipo de competencia estaba muy, muy, ¿cómo es? Eh, comprometido. ¿Qué es lo que se necesita para llegar lejos? La, el compromiso y el esfuerzo. En ese momento nosotros entrenábamos las tres veces por semana lo que era taekwondo y entrenábamos tres veces más por semana los otros tres días eh, físico. Entrenábamos físico en un gimnasio y entrenábamos también aparte, entrenábamos en la casa de uno o de otro, porque en otros lados la disponibilidad horaria de los otros gimnasios era más, eh, era más amplia digamos de nuestra competencia. Entonces la, la gente que peleaba con nosotros entrenaba todos los días. Nosotros claro. entrenando tres veces por semana les dábamos ventaja. Entonces entrenábamos todos los días nosotros a nuestra manera y por eso llegamos a donde llegamos. Eso es no. otra cosa que, que ya se ahí se ve el trabajo. El, querés llegar a algo, tenés que trabajar. Lo vemos desde chiquitos y cuando llegamos a la competencia, lo mismo. Si vos no entrenás, si vos no te matás entrenando, no vas a llegar lejos. Nada llega de arriba. Nadie te regala nada. No, perfecto. No solamente los días que te toca ir a taekwondo, sino también en casa y en los lugares que vos este, podés darle... Darle a este deporte para llegar más lejos. ¿Sí? En todo deporte, ¿no? Obviamente que debe ser sí, así. En todo, En realidad ese es todo ámbito de la vida, tío. Yo ahora que, que arranqué con mi emprendimiento, y todo es toda la vida. Eh, duermo 3-4 horas por día, pero es un esfuerzo que, que yo estoy haciendo para, para lograr lo que quiero y, y lo aprendí desde el taekwondo, esos valores de querés algo realmente, esforzate que lo vas a lograr, no importa cuándo, algún día lo vas a lograr. Qué bueno, ya que tocaste el tema, Franco, eh, sos un fanático, igual te cuento. Eh. Dormir tres, cuatro horas. Está bien que sos joven, que todo lo hicimos de alguna manera. Nosotros, por Ajá. ejemplo, salíamos al boliche y dormíamos tres o cuatro horas. Bueno, <risa> estás en esta... Ahora vamos a pasar al otro tema, que es justamente eh, lo de técnico en desarrollo de software. Yo te sí. vi en Instagram eh, hablando con el intendente y contando un poquito lo que estabas haciendo en esta etapa de cuarentena y con una temporada que se nos aproxima. En, en cuanto a la gastronomía, sé que estás haciendo algo, ¿no? Vos estudiaste en WADE, contanos, a ver. Sí, yo estudié en UADE, egresé este año, ¿sí? Yo arranqué con mi emprendimiento, te cuento, el año pasado. Uh -huh. Arranqué como desarrollador independiente, porque yo trabajo, eh, ya trabajo en la industria profesionalmente hace dos años y medio, ya a mitad de carrera ya empecé a trabajar, por recomendaciones de profesores. Entré a, a una empresa, empecé a trabajar, a sumar experiencia, y bueno, arranqué como desarrollador independiente de páginas web, páginas tiendas online, sistemas, yo solo, eh, el año pasado. Cuando esto fue creciendo, que empecé a tener más clientes, más y más clientes, dije, bueno, yo siempre quise tener mi emprendimiento, quise siempre, yo es lo que apunté, por eso me metí a estudiar, a tener mi propio negocio, a tener mi, propio, mi propia empresa, digamos. Y nada, ese era, es mi gran objetivo y lo sigo manteniendo y hacerla crecer. Bueno, cuando empecé a tener mucho trabajo, dije, bueno, necesito un equipo de trabajo, yo, yo, yo solo ya no puedo. Y así empezó a surgir, empecé a asesorarme legalmente y todo, a conseguir todo lo que se necesite. Y cuando lo conseguí fue hace dos meses, más o menos. Ya tengo todo, ya tengo gente trabajando, eh, en equipo de desarrollo. Somos un equipo, no somos tipo eh, no hay diferencia de rango, somos todos un equipo. Eh, y bueno, así surgió la idea del menú digital. ¿sí? Surgió menú, la idea del menú digital, digitales. Del menú digital, claro, en base a ese contexto surgió la idea del menú digital. Bueno, tengo, tengo el equipo, tengo los medios, y tenemos eh, una problemática que, que desde el software siempre uno trata, o siempre, siempre trata de brindar tecnología a los problemas actuales, sí, o problemas sí. del futuro. Solucionar los errores, a eh, los problemas a través de la tecnología. Eh, como cuando el campo se araba la tierra a mano y apareció el tractor, la tecnología viene a solucionar un problema. Eh, en este caso es lo mismo, en este caso el coronavirus eh, nos afectó a todos eh, directa o indirectamente nos afecta a todos y a todos los rubros y ahora con los protocolos que hay que seguir si no te adaptás, quedás afuera quedás Bien. afuera aparte para un tema sanitario eh, sí, sí, sí, con este sí, menú sí. el contagio, evitas eh, futuros problemas de tus empleados, evitas incluso multas, eh, que también son importantes, evitas la cruzura de tu local si te en el local en temporada, estás muerto bueno, consideremos que la tecnología es, es hoy y el futuro, ¿no? Oh, Esto no se nos servir solamente para la época de COVID, sino también sí. en lo que viene sin COVID. Ya te queda, claro. ¿no? Contanos un poquito eh. cómo va a ser el tema del menú digital. Bien, el menú ya está implementado en algunos locales, eh, se sigue implementando, va eh, la idea es eh, esparcirlo por todo Pinamar. Conseguimos junto a la Secretaría de Turismo eh, un descuento para todos los que usan nuestro menú digital, un descuento en la tasa de seguridad e higiene, de Ajá, hasta el 50%. Así que es una ayuda que brinda el municipio a los emprendimientos locales y es un impulso a que, a que se sumen a esta movida de la tecnología, que se sumen al carro de, del menú digital, porque es lo que se viene y es lo que va a ser obligatorio acá a fin de año y es mejor eh, adaptarse cuanto antes. Es mejor adaptarse cuanto antes. El menú bueno. es muy sencillo. Vos llegás eh, como cliente al bar agarras tu teléfono, sacas tu cámara, lees el lector el código QR y tienes la carta digitalizada del, del local. No es una foto que está subida, que vos ves fotos. Directamente es una, es una aplicación personalizada de cada local. Entonces es mucho sí. más dinámico porque vos podés tocar, podés hacer pedidos, podés reservar, podés ver, eh, podés ver los productos, podés quitar, agregar, eliminar lo que vos quieras desde un panel de control que te brindamos todo 100% personalizable, o sea, es muy fácil y muy intuitivo para el, el dueño del local, por ejemplo, te quedaste sin un producto, en ese mismo momento vos le ponés, poner invisible en la carta, tocas el ojito, tic, listo, se pone invisible, y todos los que estén viendo, sin necesidad de recargar la aplicación, nada, se les desaparece. No. O por ejemplo, una cervecería, tiene un happy hour, de, lo activa cuando es el happy hour, entonces vos lo activás y de repente le aparecen todos los celulares el happy hour, listo. ¿Qué, ¿Qué te ahorras con eso? También es ecológico, porque no tenés que imprimir más papel. Claro. No tenés sí. que imprimir más. Cambiar un, para cambiar un precio ahora, por ejemplo, si lo tenés, editable la carta que dice que mucha gente lo borra con lápiz y lo vuelve a escribir los precios. Sí. ¿En cuánto tiempo te lleva eso? Sí. Una hora, tiempo. fácil. Sí. Ahorras mucho tiempo y aparte te puedes equivocar y te queda una carta con un precio viejo y después empiezan conflictos. <coughs> con esto no te equivocás, porque con un solo clic lo cambiaste en todos lados. No te equivocás. A ver... Yo te, yo te pregunto, yo soy clienta, voy a un restaurante que tiene esta sí. aplicación, tengo que bajar la aplicación, no. No, no, no, no se me descargar. Voy, pido el QR. Claro, tiene, lo va a tener en el centro de mesa el código QR, saca la cámara de su teléfono, lo lee y ya está. Lo leo el QR y ya me queda por siempre, de ese local me queda... El... No, le queda mientras esté ahí activo ahí? Eh, Ah, eso claro. bien, bien, bien. El, claro. el local tiene la opción de compartirlo por sus redes sociales Por donde sea, para que puedan directamente entrar desde Instagram, por ejemplo Entrar al menú, o sea, para pedir desde casa, por ejemplo Ok, ahora yo voy otra vez al restaurante O que volver a pasar el, el carro para que me salga el menú O sea, Exacto. yo no voy a tocar más el mozo que me lleva el menú a la mesa. No, exacto. Eso y es el lo que vi también lo puedo hacer por ahí o Exactamente. Tiene que el mozo Exactamente. Exactamente, lo hace por ahí. Y si está bien administrado el menú, o sea, si está bien administrado, si pones realmente lo que tenés, tampoco vas a tener ese de vuelta, por ejemplo, con los vinos, que pasa mucho. Ponele... Eh, yo fui mozo cuando era adolescente, fui mozo cinco años. De todo, Franco. Ah, hice de todo, yo trabajo desde los 14 años, sí, no, hice de todo. 14, eh, trabajo desde los 14 años, hice de todo, lo que se te ocurra, hice. Bueno, continuemos con esto, a ver, o sea, eh, yo aprieto el, eh, suponete quiero... El ítem, apretás, le seleccionás la cantidad, vas a seguir, eh, bajando la carta, seleccionás, qué sé yo, un agua de esta marca, TIC, dos, y sí. después ponés eh, realizar pedido. Ahí le decís al menú, si estás en el local, le tenés que insertar el número de mesa, que lo vas a tener en el, en el centro de mesa del QR? Hasta está el QR y dice, usted está en la mesa, que yo, diez. Bien. Con el número de mesa, tu nombre, y se le manda un WhatsApp directamente al, al dueño local o al que esté manejando el WhatsApp del negocio. Ahí ya, te, ya le llega, en el también aparte del WhatsApp, le llega al panel de control un pedido nuevo que lo puede imprimir y sacarlo como comanda para la cocina y para la caja. O directamente la comanda puede ir a otro centro de cómputo. Ah, exacto, a otro lugar. A otro lugar. centro de cómputo, dije cualquiera. A otro centro donde también le aparece en su computadora o donde Tal sea cual, sí, sí, sí. Querido, no, no necesita instalar todo... nada ni siquiera para controlarlo está todo en la nube no necesita descargar nada o sea que los mozos si no no, eh, eh, mira, no es que eres... no lo necesitas no es que los reemplaza lo que haces es evitar tanto ida y vuelta normalmente un mozo claro. tiene que ir, el primer contacto para llevar la carta después vuelve a preguntar si hay algo que no, que no había, tiene que volver a consultar, tiene que volver a llevar esto, es mucho ida de vuelta, y cada vez que se acerca es riesgo de contagio. Perfecto. Entonces, Entonces lo que perfecto. ahí minimizás. Sí, sí, sí. Ahí minimizás, porque directamente vos haces el pedido, pedís tu comida, y el mozo directamente te trae las cosas. Minimizás el contagio de seis, de seis idas a una. Perfecto. Yo estaría medio en el horno, te cuento, porque soy con la tecnología un desastre. Pero es muy fácil de usar. Es muy fácil de usar. Es muy fácil de usar. En todo, Franco, la verdad te re felicito porque tenés de todo. La verdad que desde lo primero que me contaste de tal cuando ya me imaginaba tu proyección. Eh, sos un joven con pro muchos proyectos, por lo que veo, y que se te están dando. Eso es importantísimo para transmitirle a la juventud de acá de Pinamar. Encima sos de Pinamar. Que no solamente a veces, porque también me imagino que aparte de todo esto, Franco debe salir, debe tener sus amigos. Sí, sí, también, ¿no? también. El que quiere puede hacer todo lo que quiera. El, si realmente querés, puedes encontrar la forma. Siempre. Perfecto. El que no puedes porque no quiere. Me encantó esto del software. sí, lo, Cuando lo vi que estabas hablando con Martín, en muy chiquito el, eh, en Instagram, la verdad que me interesó y me gustaba que, que lo trajéramos, porque aparte recién recibido de la UADE, que tengas estos emprendimientos cuando a tantos eh, adultos quizás hoy nos asuste esta situación de, eh, de la tecnología, y además de no de no buscar ni repensarnos para poder salir adelante, ¿no? Con, con, con no poder hacer nuestro trabajo, sino reinventarnos para hacer otro. Y sí. Ahora lamentablemente si sí es reinventarse o quedarse atrás. Más ahora con esto tiempo? que el salto tecnológico es casi obligatorio yo te voy a Me parece que en cualquier momento tenemos una charla y te voy a contratar para que me des unas clases, un poquito, porque la verdad que estoy trabajando en la escuela y ni podía trabajar con Drive, te juro, no sé lo que fue para mí poderme amigar con la tecnología. Bueno, ahí ¿Te está, ¿verdad? es un cambio necesario, que antes no lo hizo por miedo y ahora está obligada a hacerlo. Sí, es verdad, ¿Sabes? te cuento, pones un dedito y tenés temor a, a quedarte pegada con el dedo, porque eso es lo que a veces te pasa... Y no nos pasa, eh, no me pasa a mi solo, nos pasa a muchos eh, entiendo, de la tecnología, entiendo. sobre todo los docentes que tuvimos que implementarla este año. Franco, este, yo la verdad que te reagradezco, y por último, para darte libertad, me encantó tenerte en el programa, que le transmitas un mensaje a todos eh, los adolescentes o que entran en tu edad, vos tenés 22 años, ¿no es cierto? 22, sí, así es. 22 años, eh, primer dan de, ta, de taekwondo... Eh, ya con una empresa y con, con gente trabajando para él, eh, proyectando una empresa más grande, la verdad que te recontra felicito. Dale un sí. mensaje a todos los jóvenes que nos escuchan. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones y decirle a los chicos que, que nada es gratis en esta vida, que nadie te va a regalar nada y que lo que realmente querés lo tenés que ir a buscar. Eh, es todo trabajo, no hay otra, no hay otra, no es suerte, como dicen muchos, que ven a alguien y dicen, a este tuvo suerte. No. A mí nadie me regaló nada, desde chico nadie me regaló nada, jamás. Todo es fruto de esfuerzo y, y dedicación, y mucho trabajo. Si realmente no... querés, vas a poder. Exacto, y no, no tirarse en la primera frustración. ¿Vos mismo jamás, no. El, el, como es, el, lo que yo siempre digo, el perdedor más grande es el que no lo intenta. ¿Sí? No ah, el es que va no. y pierde. Si te caes, Hernán, Hernán nos decía justamente, si te caes mil veces, te levantás mil y una vez. Nunca. Caerse está permitido, levantarse es obligatorio. Yo Eso se me quedó en la cabeza acá. Desde chico, cuando perdía, caerse está permitido, levantarse es obligatorio. Siempre. No importa cuántas cuánta frases. Veces. ¿Cuántas frases eh, en el programa dijiste, lo voy a volver a escuchar? Y realmente <risa> me las voy a anotar porque la verdad que escucharlas de un joven está buenísimo. Te reagradezco, Franco, fue re lindo tenerte. Y bueno, a todos los gastronómicos, esto es muy buena la data que diste, sobre todo el apoyo de la municipalidad, mil gracias. Sí. Eh, volví a repetirlo si querés, que te hacen un descuento, ¿cómo es? Sí, eh, siendo eh, beneficiario del menú digital, siendo cliente, eh, cada vez que usted abone la cuota mensual, porque tiene un abono mensual de mantenimiento, esa cuota se le va a ir restando del impuesto anual que pagan de la tasa de de seguridad y de higiene. En definitiva, Perfecto. le termina saliendo gratis. Perfecto. Franco, eh, decime cómo se pueden contactar con vos, la gente que quiera tenerlo. Bien, eh, nos pueden contactar en Instagram, con, en, en Instagram es arroba BH Software, B larga H Software, o al 2267-531603. Mil gracias, Franco. Escuchalo, Franco. 10 veces si no te queda en Instagram, y 20 veces si no te queda el número de teléfono, a todos los gastronómicos que quieran tener el menú digital, está a disposición, contáctesen con él y tendrán sus beneficios. Gracias déjame, Franco por estar. Sí, decime. Déjame decir una cosita más a los chicos, que ahora me acordé, que sueñen en grande, que el único límite es el cielo. no no nadie, nadie les puede decir hasta dónde pueden soñar y hasta dónde pueden llegar. Nadie, solo ustedes. La no, verdad... Me emocionaste, me hiciste, soy <risa> media. <risa> Uno tiene sus sentimientos. Es que es la sí. verdad, está lleno de gente que siempre tira para atrás. No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Tá? Vos no vas a poder, sí, vos podés. Si vos crees que podés y sabés lo que valés, podés. Gracias, Franco. Gracias siempre. por todas las palabras lindas que dijiste. A ah, ustedes un... por el espacio. Eh, claro. no, y de, de vos, saludo a todos los de Taekwondo que este año no lo pudimos hacer. Y a Hernán, que es también un grande que te ha marcado mucho en la vida. Eh, sí, muchísimo. Y tu familia, obvio. Gracias. Gracias, Gracias las... a ustedes por el espacio. Nos vemos. Dándome y bueno, vos. volvemos con Karina Villa, tu Así es, así es, Laura, acá escuchándolo, ¿no? Hizo todas las palabras que dijo me, me anoté también. Las voy a usar, porque bueno, eh, para que él sepa también, eh, mi profesión es coach, entonces usamos muchas de las frases. Y me gustó mucho esta motivación que tiene. Para los chicos. Laura, te felicito por el invitado. Gracias. Sí, la verdad que Franco, nos dejaste a las dos. Gracias, Cari, que lo pudiste anotar. Después te las pido o me voy a escuchar el video. Y nos vamos con joven. Franco, seguí con la tuya. Ya te voy a llamar en algún momento para <risa> amigarme con la tecnología. Franco. Lo, bueno, a, un saludo y gracias. Acá, a la radio ¿Qué? lo traemos. ¿Lo traemos sí, no hay problema. No, hay problema. Bueno, dale. no viene, mira, viene bárbaro. Muy bien. Lo un poco aprendemos, mix. ¿viste? Tal bueno. cual, un, un chico mix. Bueno, bueno. muchísimas gracias, ¿sí? Gracias, Franco, y nos vamos con arroba joven hasta el próximo miércoles. Chau. Gracias. Chau, chau. Nos vemos en el último tramo de mix. Quédate para el cierre. Ya venimos.